Hola, ¿qué, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Como ven, miren, ahora les vamos a enseñar algo nuevo aquí en Puerto Vallarta. Sí, algo muy nuevo. Es la primera gasolinera Costco Gas en Puerto Vallarta nueva. <risa> En el 2020 en México solamente había 9, 9 gasolineras en todo México Que es una simple gasolinera dirían ustedes ajá. Lo que la hace especial, bueno no especial sino que muy diferente Porque aquí no hay despachadores, no hay gente atendiéndote Es muy exclusiva para el cliente Porque solamente le pueden echar gasolina a los que tienen mem membresía, membresía de Costco, de Costco ajá, exactamente ellos. También otra Deben de tener tarjeta de débito o tarjeta bancaria para... Ah, sí, aquí, porque, no por, aquí no aceptan... Porque hay terminales. Aquí no aceptan nada de dinero en efectivo. En Estados Unidos tienen años haciendo esto que... Tú, tú te bajas y tú le echas gasolina. ¿Saben qué es lo bueno? Que como es nuevo esto, este, hay muchas personas ayudando. Porque aquí en México, esa, esa función de servirse de gasolina no es muy común aquí en Puerto Vallarta. Y sí, mucho en menos México, en México. En México no es muy común esto. Igual muchas personas no conocen Costco. ¿Qué es Costco? Costco es la segunda tienda que vende productos a mayoreo. Pero es una de las tiendas más grandes que distribuye a nivel mundial que en muchas partes no lo pueden conocer porque no ha llegado al mercado pues como aquí en Vallarta que acaba de llegar hace pocos años a comparación de los años que ya existe esta tienda se, se fundó en Washington en Estados Unidos es una es una empresa estadounidense al igual que Walmart Mario wow yo eso yo no lo sabía Ajá. les vamos a dar una media explicación porque muchos en México no. si hay Costco hay gasolinera Costco no saben, pues igual ven mi, nuestro video y ahí exacto. lo comparten. Si en tu ciudad no hay ninguna gasolinera y llega a ponerse una gasolinería Costco como aquí en Vallarta, vayas a ver ese ah, tutorial. Exacto. Y pues, porque fíjate, yo hace rato miré a personas ya adultas, ya, ya mayores, pues están acostumbrados, son mexicanos. No sabían, sí, tenían pues que no. pedir apoyo a las personas que están ahí, porque hay unas personas solamente pa, como son los, es el primer día, tienen que a, explicar. Yo pienso ayudar. que de aquí a un año ya no van a existir Ajá, esas personas. Exacto, Ajá. ya no va a haber nadie. Y pues vamos, venga, venga, vamos. Primeramente vamos a pagar, vamos a hacerles un tutorial. Aquí hay una máquina, una terminal para lo que es la membresía y la tarjeta. Sí, de hecho ahí indica, miren, Ajá. ahí indica cómo debes de pasar la, la, la tarjeta pues Ajá. de Bosco. Primer Primero la membresía. Ah, la membresía. Se va a pasar, miren. Shin, se pasa. Y ya miren, ya está. Ahí bienvenido, Gómez, Aviña, Mario Héctor, lo que es mi nombre. Si tiene chip, va por abajo. Sí, va por abajo. Ahí está, miren, eso es para cobrar. sea comprobante digital? Sí. Eh, le vamos a poner que sí. ¿Y pongo WhatsApp o...? WhatsApp, de todo, no pasa ¿Para? nada. ¿Te van a subir a las redes? Eh, sí, pues, para, ¿Ah? ¿Para, para viendo, YouTube. YouTube, ah, tenemos verdad. un canal de YouTube, pero como es la primera, sí, eh, vamos a hacer una impresión. Bienvenidos, eh, gracias. Eh, muchas gracias. gracias, gracias. Ingresar, ingresar móvil. Ahí ingresar, que, se, hay que se... Que se vea mi WhatsApp. Ahí <ríe> quien quiera anotarlo, vamos a anotarlo. No se nota con número, ¿eh? 3... 82, <risa> 180 85 91 Ahí ahí si sí quieren anotarle está mi WhatsApp <risa> confirmar eh, Será enviado okay. ahí, ahí a mi número celular me van a enviar el A ticket, WhatsApp el ajá. Está chido que lo envíen por WhatsApp no. verdad Mario Facturación Se mi automática No Ah ya le puse que no Le vamos a poner Regular. La, Le vamos a poner la más barata la verde <risa> Eh, monto, miren, aquí tienen por monto lo que quieran echarle ya sea 100 pesos, 200 pesos, 500 Y aquí es por litro, ya de ustedes depende si le quieren echar 2, 3, 1, 2, 3, 4 litros Sí, depende de cómo estés acostumbrado, tú a echarle la gasolina a tu carro O oh, aquí está el tanque lleno, miren Ajá. Va a tener de 4 cilindros, de 6 cilindros y de 8 cilindros Pero como nosotros le vamos a echar... 200, 200, poquito 200 pesos, 200 pesitos le vamos a poner el monto y ahí te va a poner ingresa monto y presión enter en teclado numérico lo debes de ingresar en el teclado de abajo le vamos a poner 200, 2000. 200 pesitos <risa> y enter, ese es enter me imagino que ese sí, es ese enter. el enter ese y ingrese. ingresa el NIP, ajá tenemos que ingresar el NIP, NIP. No, no, abierto el tanque, hay que abrirlo. Ve mira, mira quiero, quiero enseñarles mi versión siendo gasolinero. Aquí ya nomás le voy a poner, ya enter para que ya, ya esté, ya ahora sí, nip, ok. Miren, ahora sí, Paul. Miren, chequen esto. Cuando uno saca esto, aquí va a marcar cero, miren. Sí, se activa solo automáticamente. Ajá, ya activa. lo que hay que hacer... <risa> no, <risa> no, miren, aquí se echa y aquí Mario Ajá. justo acabo de aprender un truco Ajá. Se levanta esto y aquí mira para que lo dejen ah ahí, es un seguro solo, y ya está corriendo vean automáticamente como ya le, agre ya, ya le agregas allá todo y lo que cero, si Ajá. Quiero, ¿no? <risas> como ya le agregas aquí lo que le quieres echar y aquí ya mira ya está corriendo en cero Ajá. O sea ya está la numeración y pues es fácil, es fácil no, es está, no es tan complicado ¿eh, Paul? exacto, no es tan complicado no, pero a veces como la gente no está acostumbrada aquí en México es algo nuevo es algo nuevo, a veces no sabes, exacto y ya, listo, terminado, rápido 10 litros, oh. lo que sí, aquí en Costco está un poco más barata que en otros lados, ¿verdad? como un peso, un peso más o 90 barato. centavos más barato y en que en Aquí en México el peso sí vale, es una, una aclaración. El peso siempre va a valer aquí en México. Ya, si no, Paul, si no, va no va a salir más de esa manguera. <ríe> Le estaba exprimiendo. Porque en muchos países, como en Estados Unidos, no vale el peso. O como en otros países que conocemos, no vale el peso, que es muy importante aquí en Vallarta. Y el eh, México. en México, no, Ajá, en no solo en Vallarta, también en México. Porque Frencia. imagínense, pone 20 litros, es un litro más el que te dan. Exacto, sí, sí, sí, claro. Y pues, litros, y no, pues no la vale verdad, 20. esa fue una de nuestras experiencias y pues primer día aquí en esta gasolinería, que es Bosco. Es algo muy nuevo para, para nosotros los vallartenses. <ríe> Y pues bueno Paul ya vámonos porque ya estamos estorbando Ya, ya estorbamos, ya, ya servimos lo que teníamos que servir Ya servimos nuestra gasolina Y pues miren, para que vean que no hay mucha gente Porque no está acostumbrada a esto Vale la pena porque sí está un poco más barata Está Ajá. en 19.80, en otro lado está 20.10 son como peso. Ajá, exacto. un peso de diferencia 90 centavos. Sí, pero uh, lo que sí, aquí dan litros de al litro. Sí, es lo que es lo que es lo que dicen que, que la gasolina esta de Costco es muy buena. Porque y, es una empresa es estadounidense y muy seria. Ajá, exacto. Y si te dan litros de alitro, porque en las en otras empresas de aquí a México la verdad te Sí, te, te, te roban. Litro, ¿eh? Exacto. Y pues vámonos, Paul. pareció Paul. No, pues la verdad es una experiencia que, que nunca habíamos vivido nosotros vallartenses <risa> y, y creo que mexicanos aún no la viven porque no en todos lados hay Costco, eh, también. Ay, no, sí, son muy exclusivos solamente ahí zonas muy así con mucha gente. Ah, exactamente. Y, y pues queríamos mostrarle nuestra experiencia, nuestra reacción de cómo iba a ser echarle gasolina en Costco. Mm, porque, exactamente. Porque pues, es algo nuevo para pa nosotros y queríamos mostrarle esto. Y pues bueno, aquí vamos a finalizar este video. Espero le den like, se suscriban Activen la campanita Y también recuerden seguirnos en Facebook Vayan a darle like y seguir Y también vayan a seguirnos en nuestras cuentas de Instagram Exacto Para que estar ahí, a ver subimos ahí cosas nosotros Sí, ¿verdad? cosas más cotidianas de la vida en Ajá. historias Esperemos les haya servido como tutorial Y sí, pues sí. nos vemos en el siguiente video ya. Hasta la próxima que corre más rápido el carro con la gasolina de Cascos, <risa> <risa>